hola chicos y chicas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a transformar esta mesita que me regalaron como la decoración de mi basement es blanca con negro y gris y esta mesita me va a quedar perfecto al lado del mueble que tenemos entonces la voy a pintar de negro eh, aquí estoy lijando estaba pensando en sacar solo el brillo del mueble pero a la final decidí dejar todo como el color natural ahora voy a remover la, la puerta para poderla pintar y es más fácil así que con la puerta El color natural de este mueble me gustó mucho, es bien clarita, pero no va con nada de mi decoración. Toda mi decoración es moderna y esta quedaría como tipo rústica. Me gustó mucho. Y a la misma vez les comparto lo que tengo que estar haciendo con mi gorda porque ella estaba aburrida de que yo esté trabajando y a ella le encanta esa bajada por la casa ¿Qué tal? Ahora voy a trabajar, acá voy a decidir otra vez. Uh -huh. Con la ayuda de este soplador vamos a quitar todo el polvo que quedó después de haber lijado. bueno esta es la parte menos divertida que me gusta hacer tapar los espejos o los vidrios eh, toma mucho tiempo pero los toca hacer ahora con esta pintura negra de brillo y asegúrate que sea para madera hay pinturas que son para madera, plástico, metal, etc. y para afuera y para adentro es es mejor aquí la voy a pintar como al comienzo del video yo les dije que el mueble la voy a pintar de negro, pues sí yo pinté el mueble completamente negro pero a la final no me gustó porque quedó muy simple entonces lo que hice fue dejar que se seque y al siguiente día yo pinté solo la parte de arriba y la parte de abajo de color gris me gustó más y así no se ve todo unas, un solo color. Espero les guste el resultado. Acá les voy a dejar. No olviden darme dedito arriba. Suscríbanse para que sean los primeros en ver mis videos. Coméntenme si tienen alguna pregunta. Y nos vemos la próxima. Bye bye.